El iPhone 14 está cada vez más cerca y según las últimas filtraciones, este sería su diseño. Como pueden ver, no hay grandes cambios, ya que de acuerdo con esta imagen, el diseño es bastante similar a la generación pasada. Pero, si ponemos atención, el módulo de cámaras de los modelos Pro será un poco más grande. Y con este cambio, se espera que tengamos algunas mejoras en el apartado fotográfico. Pero de eso hablaremos más adelante. Mientras continuemos con la parte estética Y antes de continuar vamos a dejar claro de qué se trata esta imagen Básicamente se trata de unos moldes con el diseño del próximo iPhone Que las empresas usan para fabricar las fundas o protectores Y gracias a esta imagen y a todas las filtraciones que hemos tenido hasta ahora No solo nos revelan el diseño final También nos indican que contaremos con cuatro modelos El iPhone 14, el iPhone 14 Max el iPhone 14 Pro y por último el iPhone 14 Pro Max. Y para los amantes del modelo mini les tengo malas noticias, ya que debido a las bajas ventas del modelo anterior, todo indica que esta vez no tendremos una versión mini del iPhone. Pero no todos son malas noticias, ya que los modelos pro del iPhone 14 podrían estar fabricados con los marcos en titanio, lo cual le daría mucha más resistencia al teléfono. Y en cuanto a los modelos, digamos, normales, seguirán contando con los marcos en aluminio, que ya de por sí son bastante resistentes. Pero aquí quiero mencionar algo. No está nada mal ver que los teléfonos sean cada vez más resistentes, pero creo que más allá de los marcos de los teléfonos, todos esperamos que las pantallas sean cada vez más resistentes. <risa> sí, como si esas cosas pasaran. Y ya que estamos hablando de eso, vamos a ver las pantallas. En este caso, sí vamos a encontrar una diferencia con respecto a la generación pasada. Bueno, por lo menos en los modelos Pro, ya que los modelos normales seguirán contando con el notch que todos conocemos. Pero en los modelos Pro... Tendremos un cambio radical, ya que ahora tendremos dos agujeros en la pantalla, uno para la cámara y el otro para los sistemas del Face ID. Y aunque se esperaba que tuviéramos todo esto debajo de la pantalla, todo indica que esto no será posible, por lo menos este año. Y para los amantes del Touch ID les tengo una mala noticia, ya que todo parece indicar que Apple solo estará trabajando en incorporar el Face ID debajo de la pantalla. Ahora pasemos a ver otras características de las pantallas. En este caso tendremos tecnología OLED para los cuatro modelos y tendremos dos modelos de 6.1 pulgadas que incluyen al iPhone 14 y al iPhone 14 Pro y los otros dos modelos serán de 6.7 pulgadas que incluyen al iPhone 14 Max y al iPhone 14 Pro Max. Además, otro punto a mencionar es que los cuatro modelos contarán con 120 Hz de tasa de refresco pero solo los modelos Pro contarán con la tecnología ProMotion. Hasta aquí ya hemos visto algunas de las filtraciones del nuevo iPhone. Pero aún falta ver el apartado del rendimiento. Y en este caso les tengo malas noticias. Porque todo indica que ahora tendremos dos versiones. Una con el A15 Bionic que estaría en el iPhone 14 y en el iPhone 14 Max. Y otra con el A16 que estaría en el iPhone 14 Pro y en el iPhone 14 Pro Max. Y aunque el A15 Bionic sigue siendo un excelente procesador, creo que sería un error por parte de Apple incorporar un procesador del año pasado. Sobre todo, porque los precios de los nuevos modelos podrían ser incluso más altos que los del iPhone 13, lo cual podría ser un punto negativo para las personas que quieren comprar el nuevo iPhone. Y eso sin mencionar que el rendimiento ya no será el mismo para todos los modelos. Ahora pasemos a uno de los puntos más polémicos, y es que desde ya hace algunos años, se espera que Apple incorpore el USB-C en el iPhone. Y esta idea no suena tan mal, porque recordemos que muchos productos de Apple ya cuentan con el puerto USB-C. Pero eso a Apple no le importa, porque nuevamente seguirán apostando por el puerto propio de la marca. Por lo menos este año, ya que la Unión Europea está haciendo planes para obligar a que todas las empresas utilicen el puerto USB-C. Y de aprobarse esta legislación, Apple estaría obligada a vender todos sus productos, incluido el iPhone, con USB-C. Lo cual podría hacer que Apple fabrique modelos del iPhone con USB-C especialmente para Europa, pero lo más seguro es que la marca termine implementando esta característica a nivel mundial. En el apartado fotográfico, como ya les mencioné al principio del video, el módulo de cámaras de los modelos pero será más grande ya que ahora pasaríamos de tener 12 megapíxeles a tener 48 megapíxeles, lo que nos permitiría tomar fotografías más detalladas y videos con mejor calidad. Además, ya por fin podremos grabar en 8K, aunque bueno, esta función estará limitada para los modelos Pro. Pero eso no quiere decir que las versiones normales no van a tener cambios, pues aunque seguiremos contando con 12 megapíxeles, las cámaras serían mejoradas para tener mejores resultados fotográficos. Y por último, vamos a ver los precios y la disponibilidad. El precio estaría entre los $1,100 y $1,500 dólares aproximadamente. Claro, eso depende de la versión que elijas. Y se espera que esté disponible en septiembre de este mismo año. Así que cuéntenme, ¿para ustedes cuál ha sido la característica que más les ha gustado o qué otra característica les gustaría ver en el próximo iPhone? Como siempre, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejar su like y suscribirse para no perderse los próximos videos. Sin nada más que decir, gracias por ver. Hasta la próxima.